Pasa chavales, bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Grass of Cards En el vídeo de hoy, como prometí que iba a hacer Os voy a enseñar el nuevo coche rebote Coche que como estáis viendo vale 350 gemas Desvía balas con un escudo Y nada, vamos a verlo cómo lo hace Voy a comprarlo chicos, 350 gemas Antes de darle al sí de compra Quiero que vosotros dejéis un like Por cada gema que me gasto y nada, vamos allá, vamos a verlo Ya lo tenemos chicos Ya lo estáis viendo Así sería, está muy chulo Habrá que verlo en partida Así que os animo a que os quedéis que traeré alguna partida chula Yo me despido por aquí Os animo que os suscribáis para más contenido de Crash of Cars. Que pronto traeré el nuevo coche oculto Hay un nuevo coche fusionado también Tendremos que jugar un poquito a Atrapa la Bandera Que todavía no lo hemos visto Y nada chicos, os dejo con la partida Espero que disfrutéis Y nos vemos pronto con un nuevo vídeo de Crash of Cars. Adiós you What? <sweak>